No, bueno, diferente eh, el momento. ¡Ojo que se empieza a calentar el México-Argentina del Mundial de Qatar! Sabíamos que iba a ser así y estamos, estamos preparados. Y es que desde México han enviado un dardo directo a Leo Messi. No, sinceramente no, como decía recién... Así es chicos, se calienta el partido, recordemos el Argentina-México, segunda jornada de la fase de grupos... A las 2, hora de Perú, Ecuador y Colombia, una en México, 4 en Argentina y Chile, 8 hora española. Messi va a ser, como no, uno de los grandes protagonistas y es que el argentino empezó este Mundial con una alegría. Un gol para Argentina y la ilusión de arrancar el Mundial con una victoria ante Arabia. Y es que el partido cambió completamente, pues Arabia Saudí reaccionó en el segundo tiempo y se quedó con un histórico triunfo por 1-2 del que se sigue comentando. Además, sin duda una de las repercusiones que más rebote tuvo en redes sociales llegó desde México, el país que enfrentará, como decimos, a la selección argentina en la segunda fecha del certamen. El medio TNT Sports lanzó una publicación que tuvo todo tipo de reacciones y hace referencia a las actuaciones del capitán del actual campeón de la Copa América. Se busca, inicia el posteo de la versión mexicana de TNT Sports, Nombre a Lionel Messi, edad 35 años, se le vio por última vez en el minuto 10 del partido entre Argentina y Arabia Saudí en Lusail, agrega en alusión al tiempo en el que el crack del Paris Saint Germain abrió la cuenta en el compromiso de este pasado martes. Pero eso no fue todo, pues la imagen que acompañó el mensaje causó más controversia, una edición vinculada a Leo Messi. El arte muestra solo el uniforme que vistió el delantero del albiceleste, sin su rostro, sus brazos, sus piernas, sin nada. Todo ello relacionado a que el capitán desapareció tras convertir su tanto. Lo siguiente tuvo que ver con las réplicas de los hinchas argentinos para defender a su capitán. También con la superioridad histórica de Argentina en la Conmebol frente a los aztecas. Más partidos ganados entre ellos, y como no podía ser de otra manera, las dos victorias en las Copas del Mundo. La albiceleste cayó, recordemos, contra Arabia Saudí por 2-1 a 1, y la tricolor igualó 0-0 contra Polonia. Ambos partidos por la primera fecha del Mundial, así las cosas, el partido entre los argentinos y los mexicanos será totalmente clave para determinar si llegan a la jornada de cierre con posibilidades de de meterse entre los 16 mejores equipos del planeta y es que aquí podéis ver chicos precisamente la publicación de tnt sports méxico en el que dice se busca en referencia a leo messi en el partido contra arabia y aquí podéis ver la imagen bien llamativa de la vestimenta de leo messi con el argentino ausente en pleno partido contra arabia Así calientan en México el partido y un Messi que siempre está muy atento a todo lo que se dice de él en redes sociales y en los medios de comunicación puede dar buena cuenta de dicha publicación en la que se dice que la última vez que se le vio en el partido contra Arabia fue a los 10 minutos cuando marcó de penalti, tremendo mensaje desde México.